Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con arroba seriudistrital. En el día de hoy vamos a compartir las diferentes actividades de cooperación científica y universitaria con la Universidad de Piura, la Universidad del Perú. Eh, nos acompaña muy especialmente Sofía Wong. Ella es la directora de cooperación y redes internacionales de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Piura. Hola Sofía, bienvenida a Relaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañes en este programa así de manera virtual. Eh, nos encanta aprovechar todas estas oportunidades y estos convenios y actividades en conjunto para que nos acompañen y poderlos compartir en nuestro programa de relaciones. También nos acompañan acá desde el estudio nuestra compañera del CERI, Camila Cuello, quien es eh, gestora de los procesos de convenio, redes y asociaciones de la universidad. Hola Camila, bienvenida a Relaciones. Hola Moni, buenas tardes. Buenas tardes para todo. Bienvenida Sofía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un gusto saludarte, Mikami. Y de igual manera nos acompaña, como siempre, nuestra pasante de comunicación social, Emily Pinilla. Hola Emily, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros oyentes, a nuestra compañera Camila y un cordial saludo por supuesto a nuestra invitada del día de hoy desde Perú, a Sofía, hola Sofía, es un gusto tenerte acá en este programa y pues también como dice Mónica, disfrutar y precisamente aprovechar la oportunidad de tener a alguien que nos hable de esta y con tanta experiencia de la internacionalización, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Como nos menciona Emily, nos gustaría que nos compartieras un poco de información de la Universidad de Piura, un poco de contexto, de misión, visión de esta, de esta universidad y un poco de su historia. ¿Qué nos puedes compartir? A ver, les cuento un poquito de la Universidad de Piura. Eh, bueno, la Universidad de Piura nace en eh, abril del año 1969. Eh, de hecho, en el año 2019 conmemoramos nuestros 50 años de vida institucional. La Universidad de Piura empezó pues, como una universidad en medio del desierto. En realidad teníamos muy pocas aulas. Que empezó con nueve profesores y 97 alumnos. Y actualmente la Universidad de Piura tiene tres sedes. El campus principal que está ubicado en la ciudad de Piura. Piura está al norte del Perú. Más o menos, si ustedes llegan en, eh, a la capital que es Lima, tienen que tomar un vuelo que dura aproximadamente una hora y 40 minutos para llegar a Piura, está cerca del Ecuador. Eh, campus Piura es el campus principal y es bastante grande, son 130 hectáreas en medio del bosque seco y es un campus muy bonito, rodeado de eh, venados, ardillas, zorros, tenemos como... 40 especies de aves endémicas registradas en el campus de Piura y tenemos eh, en esta ciudad eh, más de 2 millones de habitantes. Es bastante atractivo para los estudiantes internacionales porque en, en el norte del Perú y específicamente en Piura están las mejores playas del Perú. Luego tenemos el campus de Lima, donde yo trabajo. Yo me encuentro actualmente en, en el campus ubicado en la capital del Perú. Este campus está eh, ubicado en el corazón del distrito de Miraflores. De hecho, Miraflores es una, un distrito mm, turístico, está muy cerca del, del mar eh, y pues el atractivo que tiene el campus de Lima para los estudiantes extranjeros es que está rodeado de hoteles, bares, restaurantes, comercios y estamos al lado de otro distrito que es el distrito bohemio de la ciudad que se llama Barranco. Y tenemos finalmente la escuela de dirección que se llama el PAT, que también está ubicado en, en la capital, en Lima, y es, eh, es una escuela de negocios eh, a nivel de posgrado. ¿no? es una escuela bastante prestigiosa que empezó como un programa de alta dirección y que se encarga de formar a cuadros directivos de empresas peruanas. ¿no? Eh, empezamos como les comenté con nueve, nueve profesores y 97 alumnos y actualmente eh, tenemos más de nueve mil estudiantes en los dos campus y tenemos mm, aproximadamente 300 docentes a tiempo completo. Eh, pues Dentro de la misión de la Universidad de Pibra está contribuir al bien común y promover la dignidad de la persona humana a través de la búsqueda de la verdad, eh, siempre buscando el desarrollo y transmisión del conocimiento y buscando siempre la formación integral de los miembros de la comunidad. ¿no? Eh, la universidad no solamente eh, se preocupa por la formación profesional, sino también por la formación humana de las personas. De hecho, nosotros tenemos un lema que es, es mejores personas, mejores profesionales. Ese es el lema que siempre acompaña eh, a la universidad. Eh, y dentro de la visión, eh, la universidad que queremos ser, pues la Universidad de Piura busca ser un referente de excelencia en educación superior, a través de la investigación, de la pedagogía innovadora, de formar personas que se, se distingan por su competencia profesional. Eh, la transformación social, el compromiso ético y, y la calidad humana. ¿no? Eh, hoy en día la Universidad de Piura podemos decir con, con mucho orgullo que es una de las mejores universidades de Perú. Eh, la universidad por primera vez ha ingresado al ranking de QS, eh, que incluye a nueve universidades peruanas en su versión de 2023, y de esas nueve universidades peruanas nosotros somos la única universidad regional, lo cual es eh, importante sobre todo en un país tan, tan centralizado como el nuestro, ¿no? eh, y es, es algo que, que hemos logrado gracias al producto, eh, al esfuerzo, digamos, de toda la comunidad eh, académica y administrativa de la universidad. Eh, bueno, la Universidad de Piedra tiene siete facultades, tenemos humanidades, ingeniería, ciencias económicas y empresariales, comunicación, Ciencias de la Educación, Derecho y eh, la última facultad que se ha creado es Medicina Humana. Tenemos 25 programas académicos de diversa índole. Eh, los programas digamos más grandes, que te tienen el mayor número de alumnado, son los programas de administración de empresas y eh, las ingenierías. ¿no? Tenemos ingeniería civil, ingeniería eh, mecánico-eléctrica, ingeniería industrial y de sistemas. Y bueno, hay otros programas como son comunicación audiovisual, tenemos marketing, tenemos eh, historia y gestión cultural, que es, es un programa bastante, bastante bonito. Eh, tenemos también educación eh, de nivel primaria y secundaria. ¿no? Eh, a nivel de posgrado, pues también tenemos eh, 55 maestrías y 5 doctorados y tenemos más de 60 programas de extensión que ofrece la universidad. ¿no? Bueno, Sofía, como bien mencionas, es una amplia trayectoria de parte de la universidad y aspectos muy importantes, muy interesantes que comentas de esta institución que son eh, en común o donde se pueden hacer actividades en conjunto con la universidad distrital, tanto esta proyección de transformación social como de cooperación universitaria, son estos puntos claves donde nosotros queremos hacer actividades en conjunto me gustaría preguntarte desde la dirección de relaciones internacionales qué actividades y programas están llevando a cabo en estos momentos bueno en la dirección de relaciones internacionales nosotros somos seis personas eh, yo me encargo específicamente de la parte de eh, cooperación y redes internacionales es decir mi función está eh, Centrada en la generación de convenios, eh, en los proyectos eh, que son financiados por la cooperación externa, eh, pero también vemos eh, la movilidad de estudiantes, ¿no? movilidad de estudiantes que salen eh, para seguir un eh, intercambio por un semestre regular, pero también manejamos programas cortos, ¿no? los, que, los llamados programas de verano o programas de invierno, también vemos prácticas profesionales en el extranjero, eh, y tenemos, bueno, eh, estamos ahorita desarrollando mucho a partir de, yo creo que de la pandemia y utilizando mucho las, las herramientas virtuales, estamos tratando de fomentar la internacionalización en casa. ¿no? Esto es algo que estamos empezando a promover y de hecho nos interesa mucho con, con este convenio que hemos suscrito con, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues eh, empezar a desarrollar además de los intercambios eh, tradicionales de estudiantes, profesores, pues eh, trabajar en aulas colaborativas virtuales, lo que nosotros llamamos los COILS, clases espejo, ¿no? Que también es algo que eh, muchos profesores están valorando y nosotros estamos premiando, de hecho, la universidad está premiando a los profesores que más actividades de internacionalización en casa realizan. Eh, algo adicional también es eh, la investigación, es algo que también queremos impulsar eh, desde el área de relaciones internacionales, la internacionalización de la investigación tenemos nosotros diversas áreas de investigación, desde salud eh, pequeñas y medianas empresas, el tema de emprendimiento tenemos un, una incubadora de empresas bastante fuerte y sólida en el norte del Perú eh, meteorología, temas de familia por ejemplo o ecosistemas de imas de MASI. Yo creo que, que podemos eh, trabajar diversos temas eh, que tenemos en común con, con la universidad distrital. Eh, y yo creo que desde el área internacional nos pasa mucho que nuestros estudiantes miran mucho hacia Europa o Estados Unidos. Y Creo que debiéramos promover más América Latina como destino académico. Eh, eh, yo valoro mucho y tenemos además muy buenas universidades en América Latina, compartimos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, la misma historia, eh, tenemos problemas sociales comunes que podemos contribuir a resolver a través de investigaciones conjuntas, ¿no? Así es, Sofía, muchas gracias pues por darnos este panorama y, y este pequeño abrebocas de lo que queremos realizar en conjunto, que realmente es muy importante y como ya mencionaste, todo esto relacionado con la movilidad más allá de las fronteras físicas, que fue una de las lecciones que nos dejó pues la pandemia. ¿Cómo aprendimos a adaptarnos un poco a estos nuevos escenarios, a los COIL, a las clases espejos, a nuevas actividades que antes quizá no se pensaban y, y hoy en día creo que quedaron, llegaron para quedarse? Me gustaría preguntarte más o menos en, en relación con nosotros, con la universidad distrital, más allá de, de cifras, ¿qué se quiere o cuáles podrían ser algunas metas que se quisiera alcanzar para que realicemos en conjunto en el marco del convenio que suscribimos? Sí. Bueno, a nosotros nos interesa mucho la colaboración eh, con, con la universidad distrital. Eh, nosotros somos miembros eh, igual de, de la Alianza del Pacífico. Yo creo que es un una, una aliciente y un valor agregado el hecho de pertenecer a la Alianza del Pacífico porque eh, tenemos muchos estudiantes que se benefician de este tipo de, de becas, ¿no?, eh, eh, los profesores la verdad es que no lo, no lo usan mucho, yo creo que, que debemos impulsar un poquito la movilidad docente, que cuesta un poco más que la movilidad estudiantil yo creo que eso nos pasa a todos eh, los estudiantes siempre son los más interesados en, en, en movilizarse y en, en hacer un intercambio presencial eh, pero cuesta un poco más movilizar a docentes yo creo que por ahí tenemos que que tratar de juntar a profesores que tengan áreas eh, o intereses afines para aprovechando como bien dices Camila las herramientas virtuales que nos ha dejado la pandemia y ahora es muy fácil juntar a dos profesores para eh, en, en una misma clase para dictar cursos no necesariamente iguales sino también cursos complementarios nosotros hemos juntado profesores por ejemplo de derecho con eh, profesores de ciencias de la salud eh, de distintas áreas para eh, eh, complementar los cursos incluso juntar estudiantes por medios virtuales para poder tra hacer trabajos colaborativos eh, yo creo que todo eso nos va a ayudar a fomentar eh, experiencias exitosas de internacionalización en casa yo creo que podemos empezar por ahí eh, empezar a juntar a profesores virtualmente para ver luego qué más podemos hacer eh, ¿Qué otros intereses nacen de, esta primera, de este primer contacto y esta primera colaboración? ¿no? Así es, perfecto. Me parece realmente muy llamativo y muy importante el hecho de poder empezar pues, por ahí, por algo que ya tenemos, ya son los recursos humanos, los recursos con los que podríamos contar y pues la conexión básicamente, ya tenemos la formalidad, pues hay que ponerlo en marcha me parece también muy, muy interesante todo lo que nos has propuesto. También pues hay que tener en cuenta que no solamente hay posibilidades, sino que también contamos con desafíos, con diferentes retos. Todo lo que implica la internacionalización y asimismo la internacionalización en, en casa, todo lo que implica el querer generar espacios multidisciplinares e interdisciplinares, como ya nos mencionabas, que no solamente se centren en, en una misma disciplina, sino que logre generar diálogos académicos entre distintas áreas. Pero, ¿qué más creerías que podría ser un posible desafío o reto que, que pues enfrentarían los procesos de cooperación y de internacionalización, no solamente entre instituciones de educación superior, sino ya más allá, cuando se quiera realizar algo mucho más grande? Sí, fíjate, eh, yo creo que también, eh, bueno, uno de, uno de los retos que nosotros eh, eh, enfrentamos desde las oficinas internacionales es ese, ese relacionamiento, esa vinculación interna, no, eh, con los, disti los distintos centros de la universidad, eh, trabajar un poco más con los docentes, eh, pero también eh, tratar de promover eh, internacionalización de la investigación eh, yo creo que eh, es un tema en, en el cual debemos eh, impulsar incursionar un poquito más no eh, nosotros tenemos varios centros eh, importantes dentro de la universidad y además investigaciones que colaboran mucho y aportan a la sociedad yo creo que eso es algo que eh, en lo cual debemos incidir eh, nosotros tenemos creo yo eh, problemáticas comunes, pero también tenemos mucho eh, en qué complementarnos, ¿no? como, como países, como universidades. Eh, nosotros, la región Piura, por ejemplo, tiene problemas eh, muy propios de la región, ¿no? El tema eh, de, de ingeniería sanitaria, por ejemplo, el tema del agua. Eh, eh, Piura es una región agrícola por naturaleza y cada año sufre del de, eh, fenómeno del niño, de este fenómeno climático que produce sequías, pero también produce inundaciones. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, podemos complementarnos con este tipo de investigaciones que pueden aportar a eh, resolver problemas de la sociedad. Eh, creo que es uno de los retos, el tema de eh, también... Eh, mejorar el nivel de, de, de idioma, nosotros también estamos tratando internamente de mejorar las competencias eh, lingüísticas de nuestros profesores, ¿no? Eh, todas estas, estas iniciativas cuestan trabajo, pero poco a poco vamos logrando que cada vez más docentes se involucren eh, e investigadores también se involucren con las actividades del área internacional, ¿no? Tradicionalmente siempre nos han visto como eh, oficina de movilidad estudiantil, ¿no? Siempre nos, de hecho es, es la actividad más visible y que más nos ha caracterizado, pero estamos ahorita tratando de romper un poco ese esquema y mostrar a la comunidad eh, académica que eh, el área internacional también ve otro tipo de actividades, ¿no? El otro reto que enfrentamos también es que eh, hay cada vez menos acceso a fondos eh, de la cooperación externa, ¿no? son fondos cada vez más competitivos eh, nosotros hemos eh, empezado a desarrollar eh, muchos eh, proyectos con financiamiento ya sea de, de la Embajada de Estados Unidos que colabora mucho con la internacionalización de las universidades en Perú, pero también con los fondos europeos a través de los programas Erasmus Plus para fortalecimiento de capacidades institucionales. La universidad ha participado y participa actualmente en eh, siete proyectos eh, cofinanciados por la Comisión Europea de diversa índole. Yo creo que también es un ámbito en el que podemos incursionar eh, porque siempre se trabajan este proyecto armando consorcios de universidades latinoamericanas y europeas. Y yo creo que también podríamos con la universidad distrital buscar algún proyecto conjunto para postular a las convocatorias de estos proyectos Erasmus+. Plus. Claro que sí, Sofía, de hecho tú acá tocas un tema muy importante y de hecho agradecemos muchísimo tu experiencia en cuanto a este tema de internacionalización e interinstitucionalización que también es muy importante para nosotros. Nos eh, hablas un poco de cómo como universidad y cómo desde la región también podemos empezar a, a trabajar en sinergias y cómo también con la universidad distrital podemos empezar a crear estos nuevos proyectos eh, a la par y pues contribuir al desarrollo social de nuestra región y de Latinoamérica como tal. Quisiéramos saber un poco en el marco de estos procesos cuáles son las otras proyecciones y si nos puedes adelantar un poco de estas proyecciones, expectativas y tal vez objetivos que se tienen desde precisamente la UDEP frente a estos procesos de internacionalización e interinstitucionalización. Eh, nosotros estamos justo desarrollando, eh, mejor dicho, actualizando nuestro plan estratégico de internacionalización para los próximos cinco años. Eh, eh, la verdad es que eh, el, el primer plan estratégico de internacionalización que desarrollamos tenía muchos objetivos, no todos se han logrado, ¿no? Eh, estamos eh, tratando de eh, actualizar ese plan eh, buscando también ajustarlo a nuestra propia realidad. ¿no? Nosotros ahorita estamos en plena fase de, de autoevaluación institucional, a ver en qué hemos avanzado, en qué nos falta. Eh, la universidad está, está apuntando mucho hacia el, el mejoramiento de la calidad, eh, está apuntando mucho hacia eh, lograr mejores acreditaciones internacionales, a posicionarnos en los rankings internacionales. Eh, internamente, eh, nosotros, eh, dentro de lo que es internacionalización, pues estamos apuntando a eh, mejorar la reciprocidad que tenemos, por ejemplo, con los socios extranjeros. Esto es algo que parte por eh, hacer no solo... Bueno, el país es atractivo para, para los estudiantes internacionales, pero también darle un poco más de visibilidad a nuestra institución a nivel internacional. Eso es algo en lo que también queremos empezar a, a, a trabajar. De hecho, ya eh, hace, hace algunos años hemos empezado eh, con esto eh, a través de diferentes viajes, participación en las principales ferias internacionales que se organizan a nivel mundial, participación activa en eventos, en las redes. Entonces, eh, queremos uno es posicionar a la universidad a nivel internacional que sea más visible. Eh, lo segundo, lo que les comentaba de potenciar internacionalización en casa a través de diversas estrategias. Eh, lo otro también que está eh, apuntando mucho la universidad en, en el nuevo plan estratégico de internacionalización es eh, cada vez hacer más convenios de eh, doble grado o articulaciones, articulaciones de bachiller y maestría, ¿no? para que los estudiantes eh, culminen el bachillerato, pero empalmen con una maestría en el extranjero para desarrollarla en menos tiempo, convalidándoles algunos cursos que llevan en el pregrado. Y también, eh, que, bueno, nos han pedido mucho los egresados de la universidad, los, eh, a través de la comunidad de alumni, empezar a desarrollar convenios que puedan también beneficiarlos a ellos para que puedan... Eh, continuar sus estudios en el extranjero, obtener algunas ayudas para poder desarrollar cursos de posgrado, y también estamos apuntando hacia la internacionalización de nuestros docentes, ¿no? Eh, esto también a través de diversas estrategias como la, el, la capacitación, la mayor participación de los docentes en seminarios en el extranjero, en el dictado conjunto de cursos con universidades socias, en el desarrollo de eh, de proyectos, eh, cada vez buscamos también eh, empezar más proyectos de, de fortalecimiento de, de capacidades institucionales en la universidad y mejorar el, el relacionamiento en general con las instituciones con las que colaboramos, que son nuestros stakeholders, ¿no? Claro que sí, y de hecho, precisamente, quisiéramos invitar y dar como este mensaje cierre invitarte también a que eh, les comentes a nuestros radioescuchas precisamente las fortalezas y también este trabajo que ustedes tienen muy importante y la responsabilidad social que tiene la duet que también comparte con la universidad distrital que es algo que nos inspira y nos mueve bastante entonces para que invites por favor sofía a nuestros estudiantes de la universidad y también a nuestros docentes a realizar movilidad a la universidad de piura porque también es un destino bastante interesante en el ámbito social, ambiental, cultural, para que los invites y los animes un poco más a participar en estos procesos. Claro que sí, Emily, bueno, yo invito a todos los estudiantes y profesores de la Universidad Distrital a visitar la Universidad de Piura, eh, nosotros los recibiremos gustosamente, eh, pueden contactarse a través mío eh, con la universidad si quieren realizar alguna pasantía a alguna a un periodo de movilidad docente en la universidad o a través de mis colegas que ven la movilidad estudiantil. Nosotros estaremos felices de recibir estudiantes colombianos de la Universidad Distrital en la Universidad de Piura. Tenemos mucho por ofrecer, eh, tenemos muchas actividades de extensión universitaria, eh, tenemos olimpiadas para aquellos que les gusta el deporte, actividades culturales, eh, tenemos actividades de voluntariado, hacemos mucho voluntariado con, con distintas eh, organizaciones a través de, del área de vida universitaria, y bueno, los invitamos a Perú, a, a disfrutar de nuestra cultura, nuestra gastronomía, así que eh, esperamos recibirlos pronto. Claro que sí, Sofía, y con estas palabras, con este mensaje de cierre, esta invitación, reiteramos esa intención desde la Universidad Distrital a empezar a fortalecer esos lazos de cooperación y esas actividades de movilidad tan importante para nuestra comunidad académica. Nos queda más sino agradecerte, Sofía, por acompañarnos en la tarde de hoy. A todo el equipo del CERI, a nuestros oyentes y a la